¿En serio? <risa> ¿Qué haces aquí? Soy Ben Affleck y he venido a hablar contigo porque esto no puede ser Mira, a ver, te lo voy a decir claro y claridente Tu cara, tú no eres bienvenido aquí ¿No ves que estoy haciendo mis cosas? ¿No ves que estoy en un momento que es, es, es un momento... Escúchame Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando Tienes que hablar con él Tienes que hablar con Luke Ya sabes por qué pero osas un literato como tú venir aquí a mi guarida, a la de Snook Total, ¿qué vas a hacer? ¿Matarme? Estoy muerto. Ah, te jodes. Me aparezco donde me sale el pene, porque soy Ben Affleck. Mira, te voy a decir una cosa. Dedícate al parchís, no hagas más interpretación, porque es que eres malo, eres malísimo. Y... Sí, sí, sí, sí, sí. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tienes que hablar con tu nieto. Tienes que decirle que, que, que eres su abuelo y llevarlo al parque. Estas cosas que hacen los abuelos, tío. No puedes desentenderte de tu nieto. Es tu nieto. Es que mis nietos ven solo. No, ven solo. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo te digas? ¿Snow? es el abuelo de ¿Cómo que no? ¿Abuelo sí abuelo no? Estás flipando. A ver, ver Snow es el padre de Anakin y Skywalker. Por lo tanto, es el abuelo de Luke y el bisabuelo de... el Kylo. Sigamos donde nos quedamos, ¿dónde estábamos? Que yo te decía que tienes que hablar sí. con tu nieto sí. y llevar al parque y estas cosas que hacen los abuelos con sus nietos. Claro, pero tú piensas que yo ando muy ocupado. Ando muy ocupado en mis movidas de... ¿Sabes? Del lado oscuro, de la primera orden. Tengo que dar órdenes Tengo que hacer muchas cosas. Eso es no... Eso no es excusa. No puede ser que tengas un nieto por ahí y que no, ni te hables con él. Llámalo de vez en cuando. le. Aparecetele. Aparecetele-te. Hola, mi huevo. le. Pero es que, ¿sabes algo, Ben? Tú no eres este universo, para empezar. ¿Tú? Aquí eres un pintín. La Nadie te lo dice, pues he pensado, ves tú y díselo. A mí me dejan salir donde me sale mi del pene. Mira, te voy a decir algo. A ver. ¿Qué vienes aquí? ¿Vienes aquí de Buscavidas? ¿Vienes aquí a contarme la sopa de ajo? ¿Y ¿Quién eres tú? Te voy a contar una historia de hace dos años. Ilústrame. Esta es la historia de un Jedi llamado Dar Pepitarium. Y este tío tenía tanto, tanto, tanto poder. Era tan guapo, tan guapo, tan guapo, que cuando las mujeres le veían, lloraban. Te estás desviando. Ya, este tío. <risa> me voy a papeles allí. Yo no sé de qué mierda. dicho que no tenía ninguna relación. Es que a ver, a, ver, a ver, no. Tienes que afrontar tu realidad de abuelo. Ya tienes una edad, no eres el joven puero que eras antes y ahora tienes que afrontar... Jubilate, jubilate. No pasa nada. Te jubilas, cobras tu pensión, sacas a Luke a pasear por el parque, le enseñas trucos de Jedi Malo. A esto le va a gustar, hombre. Te contaré un secreto, Luke acabará en el lado oscuro. Antes o después, acabará aquí. Ya lo verás. Pues si no lo llamas de vez en cuando para decirle hola qué tal o feliz navidad o algo. No has entendido nada. Le visito a sueños, le digo cosas, lo cuido. Snow, es eso de aparecerte en sueños es una guarrada, es, una, es perverso, es, es raro y no tendrías que hacerlo. Durmiendo y tú mirando el culo. ¿Qué haces cuando vas? Si no hablas, estás durmiendo, no puedes hablar con él. A Pechuga, ya tienes una edad. Tienes que ir ahí y hacer el abuelo. Tengo, tengo una pregunta. Batman te ha retirado del proyecto ya o no? Eso, eso no toca. Ya, pero te jodes. loco <risa> Bueno, te prometo, va. Te, te prometo por estas. Te prometo que voy a hablar con él, que voy a intentar ser un buen abuelo, voy a intentar darle buena eucaristía. Voy a estar ahí siempre que lo necesite, te lo prometo, va, Ben. Pero ¿por qué eres tú, Ben? Eh? Porque mira, me has caído bien. Pues entonces ya lo voy más tranquilo, ahora Adiós. Ven a cascarla. Ben Affleck. Hola, mi huevo.